La charla tiene un nombre, como verán, muy genérico, eh, fruto de, hagamos una charla, sí, ¿cómo la, y ¿cómo la llamamos? Sí, pongámosle introducción a la electrónica creativa y después vemos, ¿no? Eh, creativo hoy por hoy es una palabra, vieron que las palabras son como islas que, o, o territorios que se construyen y que de repente se invaden y se detonan y hay que salir corriendo de esa isla palabra a formar nuevas, o disputar el territorio de esa palabra, y decir, no, la palabra me la atribuyo, me la propio la voy a resignificar. La creatividad es una palabra que está un poco desdibujada en el contexto de que parece que todo es creativo, y como todo el mundo es un productor de contenidos creativos, o sea, toda nuestra creatividad está sistemáticamente capitalizada por las redes, en tiempo real estamos... Eh, interpelados a ser creativos es una palabra que a mí me cuesta seguir usando pero a su vez sigo disputando creo que todavía no es tiempo de saltar del barco que hay que quedarse ahí y, y dar un poco de idea para ver si, si, en su, si, si podemos resignificarla justo además, digo, estamos hablando de palabras y de, del uso y bueno, después sí apareció el nombre de esta, de esta chat que le he dado en llamar Voltaje, fuerza y lenguaje. Sí, me gustó que rimaba y todo. como eh, Y aparece nuevamente el tema de las palabras, de la lengua, de la comunicación. Eh, y me da el pie para eh, dar un par de clases, porque la verdad es que es lo que me sale. La práctica docente la, la tengo muy arraigada. Intento vivirla no muy separada de la práctica artística. Eh, me gusta como que ese borde se... Se borre un poco e intento que ambas dos tampoco estén muy separadas de la instancia del desarrollo. Me, me, me, me defino como eh, artista, docente y desarrollador, eh, si bien creo que el, el, la, la práctica engloba todo. De la parte del desarrollo técnico de, es de donde se establece ese diálogo a veces fluido, pero la mayoría de las veces tenso, con las máquinas de las cuales surgen las inquietudes, las propuestas de la máquina, mis propuestas que negocio con las máquinas, que modifico, que construyo, y de ahí surge lo que, el aprendizaje y lo que pretendo enseñar luego. Entonces, esas tres cosas un poco se pisan mutuamente, por suerte, porque los límites eh, estancos de las disciplinas sabemos que, eh, ...suelen no ser muy interesantes. Entonces, bajo esta excusa, este pie del voltaje, fuerza del lenguaje, voy a hablar de qué es el voltaje, ¿sí? Eh, en primer término. Eh, en un momento vamos a hacer un pequeño break por si aparecen inquietudes. De todas maneras, todo comentario que quieran hacer en tiempo real en el chat lo van haciendo. Cris lo puede ir recopilando, lo puede, puede ir aportando, pero siéntanse en la libertad de ir haciendo comentarios pegar eventuales links, eh, de dinamizar ese chat para que no se transforme en un mero monólogo, que es lo que suele suceder en estos formatos virtuales. Eh, ya saben que muchas eh, fuerzas de la naturaleza, de las que la civilización humana saca provecho para realizar distintos trabajos, eh, se ponen en movimiento por algún desbalance. Si piensan en el, en el río que discurre desde la montaña hasta el mar, el desbalance está dado por el nivel, ¿sí? por esa diferencia de metros sobre el nivel del mar que encontramos entre eh, su origen allá en la montaña, por ejemplo, en las montañas de mi Mendoza natal, de la cordillera de los Andes, hasta llegar al mar salvando toda esa diferencia de nivel. ¿sí? Ahí hay una diferencia que pone a un fluido en movimiento y que se puede aprovechar para hacer un trabajo, ¿no? mucho antes de electricidad, lo primero que se nos ocurre es la energía eléctrica, pero ya se usaba históricamente la fuerza del agua para cortar madera, para moler granos, entre otras actividades. El, viento se pone, el aire se pone en movimiento por diferencias de temperatura, probablemente lo sepan o no, de, eh, esta diferencia entre, de temperatura entre dos masas de aire de aire es la que pone a circular el aire transformado en viento, o las, las, las, más, eh, digo, las corrientes marinas que se ponen en circulación por una diferencia de salinidad, entre otras eh, fuerzas que podemos describir que entran en movimiento por una diferencia. ¿sí? a lo que nos interesa son los electrones en movimiento, y los electrones en movimiento que dan dan nombre al, al taller electrones libres de iniciación a la electrónica creativa se ponen en movimiento por una diferencia de cantidad básicamente entre dos extremos electro entre dos extremos de carga eléctrica de un sistema hay una fuerte diferencia entre un punto en el cual tengo muchos electrones y un punto en el cual tengo mucha carencia de electrones, tengo pocos electrones, ¿sí? Entonces, si estos electrones encuentran una vía de comunicación, la cual se suele dar a partir de los elementos químicos conductores, los más conocidos son el oro, la plata y el cobre, encuentran este punto encuentran esta diferencia a salvar y se ponen en movimiento, a una velocidad muy cercana a la de la luz. En ese momento los electrones saltan de, de esa última órbita, que es esa, esa órbita que menos ligazón tiene con el núcleo atómico, y comienzan a viajar orde, eh, muy dirigidos, muy direccionados y con, con, eh, y con mucha decisión, si les podemos otorgar una subjetividad por un momento, hacia el punto en el cual están siendo necesitados porque faltan, hay carencia de electrones. Esta diferencia entre estos puntos es la que se denomina diferencia de potencial. Y su unidad de medida es justamente el voltio. Cuando hablamos de voltios, de lo que estamos hablando, es de la diferencia en cuanto a cantidad de electrones, que hay entre dos puntos de un sistema X, ¿sí? La diferencia, qué tan grande o tan pequeña sea, va a determinar la fuerza de empuje de esos electrones. Ahí aparece lo de fuerza. Una posible analogía, eh, para empezar a, a, a introducirnos en el territorio expresivo, una, una posible analogía la fuerza, ¿sí? esos electrones van a empujar con la fuerza de su voltaje. Y esa fuerza va a estar determinada por esa diferencia. Si un voltaje es elevado, es porque la diferencia en cantidad de electrones entre dos puntos es muy grande. ¿sí? Un ejemplo icónico de la historia del aprendizaje de la electrónica es hablar del, del agua, entender la, la dinámica de comportamiento del agua en relación a la de los electrones. ¿Sí? un río de montaña que encuentra una enorme diferencia de potencial entre su nacimiento y, y el lugar hacia el, que, eh, hacia el que se dirige, esa diferencia de potencial, recuerden que hablamos que era diferencia de nivel, eh, va a empujar con una fuerza mucho más grande, va a tener un voltaje mucho más elevado que un río de, por ejemplo, si me permiten la analogía de provincia de Buenos Aires, siempre hablo del río Salado, un río icónico de la provincia de Buenos Aires ya ha entrado en la llanura donde la diferencia de potencial es muy baja porque ya casi se encuentra al nivel del mar y discurre sin fuerza, tal vez con un gran caudal, que eso es el territorio de la corriente en la electrónica, pero con un voltaje muy bajo, ya no empuja con fuerza porque esa diferencia de potencial ha se ha reducido considerablemente. Como en una pila, la pila cuando se gasta lo que sucede es que esos dos compartimentos químicos que estaban separados, al vincularse a través del circuito, comienza el viaje de electrones entre la parte donde estaban electrones de más y la parte donde hacían falta, y en un momento en el cual eso, esa diferencia se va salvando, la pila ya no tiene la fuerza de empuje para activar nuestro circuito. Ergo, se gastó. Es lo que decimos, la pila se gastó. ¿sí? En, en, esa, en esa fuerza puesta en movimiento, utilizada en innumerables implementaciones por la humanidad, es donde desde la, práct desde la práctica artística y creativa eh, eh, me interesa hablar de eh, la posibilidad expresiva de esa fuerza. ¿sí? Eh, por eso hablamos de lenguaje, porque el voltaje, además de ser la fuerza que, que les da vida a mis circuitos, es el código de comunicación en muchas instancias del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna instancia del circuito una referencia de voltaje, de un voltaje X, 5, 4, 10, 12 voltios, no va a estar alimentando el circuito, sino dando una referencia para una acción en concreta del circuito. El ejemplo más icónico que se me ocurre ahora, pre-electrónica digital, pre-computadoras, Asociado al universo de la ética artística es el de los sintetizadores modulares. ¿sí? Los sintetizadores clásicos que nacen a, finales de los, a principios de los 70, básicamente se basan en el control por voltaje. Aquí aparecí yo para que no quede todo tan, tan solitario. Eh, acá vemos un mega sintetizador modular a la, de la vieja escuela en el cual cada instancia de la creación de un sonido, de un sonido sintetizar implica eso, es crear un sonido eh, a partir de cero, mediante el uso de flujos de electrones, cada instancia, cada bloque necesario para la creación de ese sonido, recibía control de voltaje, ¿sí? Quienes están en el universo de la música electrónica, por ejemplo, lo conocen muy bien esto, un oscilador controlado por voltaje, un generador de una señal, de una onda, que cambia periódicamente en el tiempo, cuya frecuencia va a estar determinada por un voltaje de referencia. Ese voltaje no alimenta al circuito, sino que le dice, le dice, hablando de lenguaje, a este circuito a qué frecuencia sonar. Un filtro controlado por voltaje, un rango de esa frecuencia, un generador de envolventes controlado por voltaje, definiendo cómo se va a dibujar ese sonido en el tiempo, ¿sí? Ahí tienen un, para mí un caso como muy referencial de lo que yo llamo, un poco caprichosamente, voltaje como lenguaje, ¿sí? Es, es, eh, además del de funcionamiento del circuito, es una instancia de comunicación interna, es un código de comunicación. Y como todo lenguaje, además de comunicar, me permite embeber una subjetividad, una expresividad formular una pregunta a través del voltaje, eh, comunicar dos mundos o, o más de uno a, tra que a través del voltaje como, como lenguaje, ¿sí? Un poco esa práctica eh, es la que eh, realizo y realizan miles de artistas en relación a la utilización de la electrónica en la práctica artística y educativa, ¿sí? Les voy a mostrar algunas referencias que para mí son muy atractivas y muy potentes, y entiendo que claras también, de, de esas implementaciones. Volviendo un poco atrás a esta interrelación entre el agua y la electricidad, la electrónica, vamos a hablar más precisamente de la electrónica, en la cual el voltaje es la analogía de la presión, de la presión con la que sale el agua de mi caño o el los electrones de mis cables. Vamos a ver el trabajo de una artista que se llama Joana Bremen-Moser. Me encanta lo que hace. Ella es de Rumania. Memoria fluida se llama. Eh, básicamente es una computadora muy elemental, un, un circuito eh, que permite hacer operaciones básicas eh, de memoria con lo que se denominan electrónica registros de desplazamiento a partir de una serie de válvulas eh, de agua que harían las veces de transistores, si hacen el taller de electrones libres, van a saber qué son los transistores y por qué son tan importantes, eh, pero completamente basada en agua, ¿sí? en el uso del agua. de esta pieza me interesa mucho eh, me interesa mucho el cuerpo de obra de, de Johanna Mosser pero de esta pieza me interesa mucho eh, la, la práctica artística. ¿sí? claramente una computadora fluid, fluida una computadora fluídica una computadora acuática realizada desde la indagación artística eh, no tenga eh, una potencialidad técnica concreta pero sí dispara un montón de preguntas ¿no? en cuanto a la posibilidad de una, de una computación eh, más eh, horizontal en sus vínculos con el entorno, eh, menos contaminante en cuanto a sus residuos. Eh. Habla de una, para mí también de una dimensión, esto como espectador muy subjetivamente, una dimensión esotérica de la práctica de la electrónica. ¿no? Cuando aparece el agua, y computar con agua me hace pensar en, en montones de sentencias eh, no muy fácilmente comprobables por la ciencia, pero que me interesa son las que me, me interesa especular eh, la, la práctica artística como un territorio de, de formulación de preguntas, una una ciencia inútil estuve en la, en la muestra de Remedios Varo en El Malva y había un cuadro llamado la ciencia inútil y me volví mucho reflexionando sobre eso. Eh, la, estos, esto que estamos viendo en un punto es, es una introducción a la electrónica inútil Una electrónica que no pretende eh, ser del provecho de los sistemas de producción De bienes y servicios eh, Sino una práctica que pretende formular nuevas cosas e inquietudes Esa es la obra de Joana. Vean otras, tiene unas performances maravillosas también y, una, y un entendimiento de la electrónica con el que me siento muy afín eh, hablando de un muy explícito de un flujo de electrones en la creación de una obra Alicia dice que es así la verdad que es una, una pieza además hace un rescate del de, de cubrimiento de estas válvulas de agua de un científico rumano eh, es, es bien interesante la indagación que hace además como desde la arqueología técnica ¿no? Otro, otra licencia que nos podemos tomar en la práctica artística que es dejar de lado las, eh, las categorías de novedad o de obsolescencia o de última tecnología y buscar respuestas en tecnologías que no se volvieron hegemónicas y, o que quedaron olvidadas en el tiempo. Vamos a ver la obra de Marcela Armas. La obra se llama Resistencia, que me da un pie para seguir, para seguir entrelazando caprichosamente nociones físicas del fenómeno electrónico con la práctica creativa. Esta pieza de Marcela Armas, una artista mexicana increíble, que probablemente muchas de ustedes ya conozcan. Marcela Armas, artista mexicana, hace esta obra que se denomina Resistencia y que trabaja el lenguaje eh, y la forma eh, en, en múltiples capas. O sea, desde el punto de vista del lenguaje, el uso de la palabra resistencia es, es técnicamente muy preciso. Lo que estamos viendo es una resistencia tal como la conocen ustedes, eh, que se usan para, por ejemplo, calentar el agua utilizando una toma eléctrica, ¿sí? Y en este caso, eh, Marcela, lo que hace es tensar una resistencia física al rojo vivo por este flujo de electrones que al, al ser regulado por la resistencia genera incandescencia y calor... Eh, mediante el uso de tensores, eh, dibujo una línea eh, muy problemática, que es la de, probablemente, alguna de ustedes ya se dieron cuenta, es la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, acá hay una interpretación, eh, ahí están los tensores, no son estas piezas de Epsilana, y mmm, una obra que trabaja en el plano, en la tridimensionalidad, eh, en, el, en las capas de sentido de esa palabra, ¿no? resistencia eh, resistencia entidad desde lo geopolítico, desde, lo, desde la, la memoria emotiva de las personas que viven o cruzan ese límite, eh, desde, desde el fenómeno eh, te, técnico con, concreto que está, que está haciendo uso, y en la cual además eh, aparece una complejidad que no es fruto del desarrollo técnico. Y eso a mí me, me encanta. Que también es algo que eh, intento en mucho en los talleres, que es entender que la complejidad de nuestra práctica, ya sea artística o de nuestra indagación educativa o creativa, esa complejidad va a estar dada por muchos factores y no por el recurso técnico específico. ¿sí? A veces se da, como en este caso, un fenómeno bien inverso en el cual la complejidad técnica es mínima. Bueno, aunque, aunque resolver técnicamente ese dibujo probablemente es un, ha sido muy complejo, o sea, construirlo seguramente sí lo fue, pero con unas capas de, de cosas que pensar y que sentir como súper, súper profundo. ¿sí? Eso en relación a esta obra increíble de Marcela Armas. La resistencia es una de las herramientas técnicas con las cuales yo puedo variar el voltaje y al variar el voltaje, generar un rango expresivo, ¿sí? Un voltaje fijo me genera un rango expresivo fijo, un voltaje variable me da el juego sobre el cual yo me puedo montar para indagar posibilidades, ¿sí? Entonces vamos a ver el uso de eh, una ¿cómo sería el uso básico de una resistencia para una variación voltaica? Eh, Federico pregunta, ¿cómo, se, ¿cómo logra que no se corte la resistencia? Estas resistencias están hechas de un material que, resiste, que justamente es, eh, tiene un grado de, de resistencia a la temperatura muy elevado, ¿sí? como los filamentos de los focos incandescentes, de los viejos focos incandescentes. ¿sí? Finalmente eso, en el prender y apagar, en los cambios de temperatura, ese material se deja pero están fabricadas con ese fin, con el fin de ponerse incandescentes eh, y generar eh, esa cualidad de luz y de calor, ¿no? De transformar, la resistencia disipa esa potencia que la atraviesa en forma de luz y calor, ¿sí? Como los focos incandescentes, como las los sistemas de calefacción eléctrica. Eh, y estamos hablando de, de resistencia para variar... Eh, el voltaje. Voy a mostrarles una referencia personal, si me permiten, de, de autobombo. Vamos a ver un pequeño pedazo de ludotecnia, que es un set musical que realizo hace un tiempo y que del cual disfruto mucho ser. En esta parte de ludotecnia, trabajo con la luz sobre una resistencia. La luz que incide sobre una resistencia varía el voltaje que la, pra la práctica concreta que hago ahí es utilizar este personaje, esta muñeca, lumínica, en relación a un centro de luz y a una cámara, para permitirme un juego entre luz y sonido y una pequeña narración, tal vez, en el uso de los personajes. ¿sí? Eh, tenía ganas de, de abrir la caja negra de la muñeca para mostrarles básicamente cómo, cómo funciona. Después si quieren ver Ludotecnia, les dejo mi página, a ver, después se las pego al final, ¿sí? Y si quieren ver Ludotecnia, este viernes, si me siguen en las redes, este viernes hay Ludotecnia en vivo en Buenos Aires, presencial. Eh, no tengo la información específica acá, pero si después quedamos conectados por el Instagram, por ejemplo, se van a enterar por la, la gente de Buenos Aires por si quieren ir a verla en vivo, que es una cosa que cada vez se da eh, menos frecuentemente dado el contexto de pandemia. ¿Cómo funciona esto de las resistencias y de la variación de voltaje para la creación de un lenguaje expresivo, en este caso lumínico y sonoro? Eh, vamos a ver una presentación. Las resistencias o resistores fijas que regulan un flujo de electrones de una manera fija y las variables en, la, en las cuales las más conocidas son los potenciómetros, que seguramente los reconocen en las consolas de audio, por ejemplo. Eh, o en el control de volumen de, de muchos dispositivos o incluso lumínicos, ¿sí? Eh, nosotros hoy vamos a ver, va, para, para abrir este, este, esta cualidad de transformar una luz en sonido, vamos a hacer uso de esta, este maravilloso dispositivo de la práctica eh, electrónica de las artes, que es el LDR, que significa resistencia dependiente de la luz, ¿sí? El nombre es muy claro, una resistencia va a regular el paso de los electrones, y en este caso lo va a hacer en relación a la cantidad de luz que incida sobre su superficie. Si le pega mucha luz a la superficie esta resistencia, la resistividad que está dada por, el, eh, por la unidad de medida Ohm va a caer, o sea, va a otorgar muy, poco, muy poca resistencia al paso de los electrones. Por el contrario, en situaciones de oscuridad, la resistencia va a subir, va, la resistencia dependiente de la luz va a presentar su máxima oposición. Una regla de memoria que a mí me sirve a veces es pensar en resistencia como un vampiro. Si me permiten ahí la, la analogía, eh, que frente a la oscuridad obtiene, tiene su máximo poder resistivo y frente a la luz se derrumba completamente y pierde sus cualidades. En este caso vamos a utilizarla, el, como yo la estoy utilizando en ludotecnia y como les quiero mostrar este ejemplo, la usamos asociada a una resistencia fija, ¿sí? Construyendo lo que se denomina un divisor resistivo. Esto que ven aquí en la pantalla es un divisor resistivo que es la manera más tradicional de variar voltaje en un circuito, de generar una variación de voltaje en un circuito, ¿sí? Al poder variar voltaje yo me, es donde yo puedo empezar a jugar con variaciones lumínicas, motrices, sonoras, ¿sí? Y me gusta representarlo así, como un sube y baja, como un sube y baja entre dos resistencias, entre los dos extremos de voltaje de mi circuito, ¿sí? En este caso, eh, ya lo vamos a ver asociado a Arduino, eh, voy entre 0 y 5 voltios, y cuando la luz ilumina la resistencia, el voltaje va a subir. Mientras que cuando la, la, la oscuridad sea mayor, el voltaje va a bajar. Ese es mi juego, por ahora voltaico y luego numérico y finalmente expresivo. Vamos a ver esas instancias. Arduino, que es como una plataforma hiper conocida, probablemente por ustedes también, que es la plataforma electrónica que de hecho vamos a utilizar en el taller, es una especie de interfaz o de medium entre mundos, ¿sí?, y hace uso del voltaje como, como lenguaje de comunicación para mediar entre distintos mundos. Entre el mundo físico y el mundo virtual sería lo primero y lo más obvio. Pero también entre el mundo de los sensores y el mundo de los actuadores. Transformando alguna información del ambiente en luz, sonido, movimiento. Y acá vemos esta cualidad lingüística del voltaje del Arduino. Que es tanto analógico como digital. Aquí pueden ver. Arduino puede leer voltaje analógico, o sea, voltaje variable, y puede leer o escribir voltaje digital. Cuando hablamos de digital, estamos hablando de un voltaje absoluto. Si se fijan acá, yo paso por todas las instancias intermedias entre dos valores, mientras que acá hago saltos absolutos. Y otra manera de verlo, ayudándonos del de, eh, universo de lo visual, podríamos decir que... Tierra, que en el universo de Arduino se utiliza el GND, que es el equivalente a ground, que tierra o 0 voltios es el negro y que 5 voltios es el blanco, entonces, un voltaje digital eh, sería absoluto, ¿sí? O tengo 0 voltios o tengo 5 voltios. En el universo digital es lo que solemos asociar a 0 y 1, a esta cualidad binaria de un lenguaje, en este caso reducido, a términos absolutos, a verdaderos y falsos, como aprendimos a implementar desde la álgebra de Boole. Mientras que en estas entradas analógicas, en esta, en este, en esta sección del lenguaje eh, voltaico que me permite el Arduino, yo puedo trabajar con variaciones, ¿sí? ya no estoy limitado con a mi rango expresivo blanco y negro, sino que puedo jugar con cierta escala de grises. En la conversión de voltaje analógico a digital, obviamente necesito de una definición. Lo digital está limitado por su definición y en este caso estamos hablando de valores numéricos que van a ir de 0 a 1023. Ahí es donde el voltaje, el voltaje analógico como lenguaje se transforma en un valor numérico el, al ingresar en el, territorio digital, ¿sí? Lo vamos a ver ahora mismo ya implementado ese, ese sub y baja que les mostré anteriormente aquí este sub y baja que está conectado a la entrada analógica yo tengo implementado aquí, ya ah. lo tengo construido exactamente lo mismo que ustedes están viendo ahí en la pantalla detrás, ¿sí? Prendo mi test que está midiendo el voltaje que tiene mi, mi divisor resistivo. Fíjense que está muy cerca de los 5 voltios de límite. Fíjense cómo al iluminar, el voltaje sube, lo estoy iluminando con mi celu, siempre aproximándose al máximo, sin llegar a tocarlo, pero muy aproximándose mucho, al voltaje de máxima de Arduino, que son 5 voltios, ese rango expresivo de, voltios, de voltaje del que hablábamos. Por el contrario, si yo lo oscurezco, en este caso, fíjense, voy a utilizar el capuchón de... Eh, el marcador del rotulador de la pizarra si yo lo voy oscureciendo el voltaje va a caer ¿sí? fíjese que cayó casi hasta 0 voltios ¿sí? dice 0.4 voltios y a medida que lo destapo sube 1 2 3 4 mostrándonos ese rango expresivo analógico todavía que está creando eh, el, este divisor resistivo que usa el sensor. Si yo entro al universo Arduino, yo ya programé la placa, ya, eh, ya tiene un código corriendo, no nos vamos a detener en eso ahora porque sería muy, muy largo, pero aquí en el monitor están viendo un valor numérico, tal vez correr, ¿sí? fíjense, ahí se ve el rango ya del universo digital, acá el Arduino como medium, eh, ya está comunicándome eh, la luz del ambiente vuelta a voltaje a través de mis sensores en un valor numérico que ya mi computadora está leyendo. Entonces ahí el Arduino aparece como una interfaz. Me gusta hablar de Medium también por sus cualidades esotéricas, ¿sí? Como una especie de, de, de, pers de, de, de personalidad, de ser, que tiene la capacidad de comunicar dos mundos que de otra manera permanecen aislados. Fíjense nuevamente cómo el valor va a subir hasta aproximarse a 1.000, casi 1.023, que dijimos que era el valor de máxima. Mientras que si lo oscurezco, ese valor va a caer notablemente, fíjense que incluso hasta casi cero. ¿sí? Ahí se puede ver, gracias a el Arduino como interfaz, cómo ya puedo comunicar mundos y aquí es donde yo me permito un juego expresivo como vieron en ludotecnia. El código que ven atrás, no hace falta ahora que nos detengamos, si hacen el taller, por supuesto, lo, van a, lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, lo que hace es convertir esta información, este, esta, este, esta variación de voltaje, en información MIDI, ¿sí? que es un protocolo de comunicación musical. Voy a abrir un sintetizador, que ahora también les voy a pegar el link, porque es una herramienta increíble que me, que me parece interesante compartir. Es un sintetizador virtual eh, que va recibiendo la información MIDI del Arduino. Vamos a subir el volumen. ¿Se escucha? En este caso, lo que estoy haciendo de acuerdo a la programación es convertir esa variación voltaica en información musical que mi software interpreta. Fíjense acá cómo está clara esta noción de interfaz que hace uso del lenguaje de los voltios para terminar en una acción expresiva mental, pero que me sirve a mí para mostrarles posibilidades del uso de la variación del voltaje podemos reducir un poco aquí a ver fíjense que en tiempo real están viendo el valor voltaico eh, variante, eh, si quieren también podemos ver, eh, podemos ver el valor digital que Arduino comunica en su traducción lingüística desde lo analógico a lo digital y finalmente un sintetizador interpretando esa información vuelta lenguaje musical. Bien, así es como funciona básicamente esa interfaz musical que utilizo en ludotecnia. Eh, la posibilidad que les decía, de variar voltaje y a partir de allí eh, preguntarnos lo que queramos en, utilizando el rango expresivo del voltaje en luz, sonido, movimiento. Cris, decime. Pregunta Laura Belmar si ese es un es Arduino, un arduino micro Pro Micro. Que en el eh, de hecho vamos a, um, si te parece Chris, tenía algunas cosas en el tintero pero ya nos, eh, ya nos acercamos a la, a la hora de charla y la verdad que me gustaría charlar un poco eh, y vamos a empezar por Laura que pregunta es un Pro Micro sí es un Arduino Pro Micro que um, al estar basado en el en un está basado en un chip que permite comunicación nativa USB, entonces es muy sencillo eh, comunicar, por, por ejemplo, protocolo Mi con algún software. Les voy a pegar el, el software que estuve utilizando, en el, es un software gratuito eh, y multiplataforma, además corre en 30, hasta 32 bits, tiene una interfaz tremendamente eh, amigable también para aprender y enseñar. Eh, Cómo es la generación de sonido electrónico. Así que, más que recomendado, el uso del Helm para jugar. Eh, funciona además de manera eh, standalone, como se dice, o sea, no requiere. Puede, ser un, puede estar embebida como BST en algún otro software de sonido, o lo pueden abrir como un programa autónomo. Si no lo conocían, se los dejo aquí, ¿sí? porque es una herramienta eh, bien, bien poderosa. ¿Hay, eh, ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud o en relación a lo que vimos? Puede ser técnica, puede ser artística, eh, educativa, comentarios, no solamente preguntas. Ana Dulce, ¿con Arduino 1 con Dual Moco también se puede utilizar? Sí, vamos, estas son preguntas, voy a hacer una pequeña aclaración, que con gusto las voy a responder, son preguntas. Preguntas que parten de un estándar técnico de conocimiento. Entonces, la respuesta por ahí mmm, puede ser un poco restrictiva para las personas que están teniendo sus primeras nociones de electrónica por esta charla. No se asusten, eh, pero también aprovechemos que está abierto el espacio para, para esto. Sí, el Arduino 1, utilizando el bootloader Mocolufa, puede generar comunicación MIDI vía USB. Eh, tiene una ventaja interesante en cuanto a que por ahí es, el, es la plataforma más popular. Eh, tiene algunos trucos y requiere como de un jumper que uno saca y pone para convertirlo en un, en un dispositivo MIDI o en un Arduino programable. Pero la verdad que es una herramienta muy útil. Voy a pegar un link para alguien que le está dando curiosidad a lo que estoy diciendo. Eh, mm, tengo por ahí algún eh, tutorial de cómo hacer esto eh, Puedo ver de, de compartirlo en, en algún momento por otro, por otro canal eh, A mí lo que me gusta, que por, ¿por qué esto? Porque el chip del Arduino 1 no tiene comunicación nativa USB Tiene otro, otra parte del circuito con otro chip que se encarga en esto de la lingüística, se encarga de eh, traducir el mundo de ese chip con el mundo de la computadora. Entonces, esta, esta posibilidad técnica nos permite cambiar esa manera de comunicarnos. Lo que me gusta a mí del Leonardo, que es el que vamos a estar usando en, en el taller, o del Pro Micro que tenemos aquí, es que es mucho, es mucho más inmediato, no me lo puedo reprogramar en tiempo real, y todo el tiempo, sin mayores problemas, puedo tener abierto el monitor del Arduino para ver la información que estoy recibiendo de mis sensores, por ejemplo. Entonces tengo muchas capas de lectura que me hacen eh, más amigable el desarrollo de cómo transformo esa variación voltaica en un hecho expresivo. Flavia pregunta, ¿existen Arduinos que no se tengan que conectar con cable USB y puedan... Eh, utilizarse de manera inalámbrica a, a distancia de la computadora eh, Sí, a ver Flavia, una cosa importante de entender ahí es que tu plataforma Arduino en la medida en la que tu, tu desarrollo tech, artístico, expresivo, creativo, educativo no requiera comunicación sistemática con la computadora no necesita estar conectado a la computadora, lo que se suele pasar en las prácticas de aprendizaje es que uno hace uso del voltaje como fuerza que otorga el puerto USB para hacer andar el Arduino. Entonces, si tu obra artística o tu objeto, una vez programado, no necesita comunicarse con la computadora, lo puedes alimentar de manera externa. Cada vez que lo prendas va a correr el último código que le subiste. Lo puedes alimentar, con un, por ejemplo, con los típicos cargadores de backup de los celulares, vía USB o con alguna fuente externa, por lenta, de alimentación que tienen muchos arduinos, por ejemplo, eh, el Arduino 1 tiene la entrada de alimentación aquí, ¿sí? Luego, si a vos lo que te interesa es eh, una plataforma electrónica que permita comunicación inalámbrica con la computadora, además de que el, el universo de productos Arduino tiene, hay unas plataformas electrónicas muy populares actualmente, muy amigables, el, porque se pueden programar por Arduino, y muy económicas en su relación precio-prestaciones, que son la ESP32 y la ESP8266. Eh, no voy a hablar mucho más de esto porque excede tremendamente el horizonte de, de esta charla, pero te dejo la inquietud Espero estar contestando a tu, a tu pregunta. Ahí escribo el nombre de estas plataformas, van a ver que tienen un costo eh, muy accesible. Se programan en el entorno Arduino, entonces quien ya esté usando Arduino eh, puede migrar hacia estas plataformas con relativa sen sencillez. Y la SP32 eh, tiene protocolo de comunicación, eh, tiene Bluetooth y Wi-Fi. Y la SP8266 tiene... Wi-Fi. Entonces ahí tendrías comunicación inalámbrica con tu computadora y a través de tu computadora con la web. ¿Sí? Eh, espero te sirva esta información. ¿Hay alguien más con alguna inquietud? ¿Algún comentario? Si no, lo que, Cris, lo que podemos hacer, damos un momento más. Tenías obras que mostrar, pero. Eh, creo que está bien lo que más o menos contamos aquí. Eh, podemos, si te parece, si no aparecen más preguntas, hablar un poquito del formato de taller. Eh, Dale, me parece que es una posibilidad. Y, Acá hay una pregunta de Maximiliano contando: ¿Las placas que no son originales de Arduino sirven para programarse a ver, como MIDI? Original Arduino eh, en el mercado local, te diría que, su, voy a hablar de Argentina, pero te diría que sudamericano, no hay nada, ¿sí? Lo que usamos eh, son clones eh, chinos, por una cuestión de costos, hay una dimensión ética que se puede hablar en relación a esto, que también excede el horizonte de este encuentro, pero por una cuestión de costos usamos clones chinos, que funcionan de una manera es, exacta, con algunas diferencias de calidad constructiva y de, Calidad de componentes que a veces puede algún inconveniente, pero en términos generales funcionan igual, ¿sí? Entonces, arduinos originales te vas a dar cuenta por una cuestión de precio, ¿sí? Eh, estamos hablando del orden de los 30 dólares para un arduino original, mientras que las placas, eh, los clones chinos están en el orden de los 5 dólares aproximadamente. Luego, para generar dispositivos MIDI, eh, lo mejor, son las plataformas, lo mejor, estoy hablando muy subjetivamente, bien como, permítanme la, analog, la, la referencia argent, muy argentina, hacer un asado. Cada quien sabe, dice cuál es la mejor manera de hacer un asado, ¿sí? O de hacer la pizza o la pasta. Tómenlo como una subjetividad, tanto, ¿sí? Cada quien se, se atribuye una verdad absoluta, pero saben que es tremendamente relativa. En mi caso, para mí, lo mejor es utilizar... Los, las plataformas Arduino para dispositivos MIDI y USB las que están basadas en el chip Atmega 32U, creo que daban por el 4, ¿sí? 32U2 o 32U4, que tienen comunicación USB nativa y que hay librerías MIDI muy fácil de implementar, ¿sí? Tenés clones en el mercado local, y sudamericano de estas, las más populares de las plataformas basadas en este chip son la Leonardo, la Micro y la Pro Micro. No confundir con Nano. No confundir con Nano, Micro o Pro Micro. Cualquiera de esas tres están basadas en chips y mediante el uso de librerías que más, que son paquetes de código que uno puede implementar como si fuera un plugin en el entorno Arduino, uno puede eh, generar comunicación MIDI estándar o vía USB. Todo esto y mucho más en el taller Electrones Libres a partir de la semana que viene. Eh, bueno, si, si nos si no surgen preguntas, eh, acá hay una vinculada al, al taller. Eh, antes de que tal vez haya una dispersión, eh, gracias Jorge por, por todo este recorrido, me pareció increíble la selección de obras, de cómo llevan distintos materiales a dimensiones históricas y políticas como la de Marcel Ars, la del artista de, ya no se sé, fue, el país donde dijiste, bueno, ah, no, no, no, no. Uh -huh. tremendo, y además el trabajo visual de la puesta en el registro, como que son de, nada, cosas como realmente imponentes en ese sentido. Eh, así que por eso parece que fue genial hacer un recorrido bien global de cómo se abordan estos, te estos temas y nada cómo involucran a la historia de los, de los medios en este caso de la electrónica electricidad como medio teórico y también expresivo. Si que entonces hacemos un, un repaso, bueno una pregunta de Juan que la podemos responder. Si hay otras vinculadas al el taller electrones libres que arranca el primero de abril es feriado. Pero vamos igual a arrancarlo ese día, ¿no? no es un error de agenda. Tiene mucho sentido aprovechar el día que seguimos en la pseudo eh, cuarentena o cierto aislamiento, en, en, al menos en, en Argentina, así que vamos a hacerlo ese día feriado para arrancarlo cómodos. Así que, Jorge, no sé si tenés ganas de, de ir comentando un poco el objetivo o lo que se va a ver en el taller. Dale, y ahí en un toque eh, te contesto, Juan, eh, tu inquietud. En el. El taller de Electrones Libres es un taller que estoy dando hace ya un tiempo, debe ser su sexta o séptima edición. Esta es la primera edición que está hosteada por Plus Code, eh, así que es nueva y a su vez viene con un background, que es, es un taller mmm, totalmente introductorio. ¿sí? Eh, una de las cosas que he intentado desde la docencia, para el aprendizaje de la electrónica, es buscar las estrategias pedagógicas más... Eh, atractivas y eficientes para enseñar la electrónica a personas que por ahí mmm, no, tienen un, que no tienen un background técnico, básicamente. ¿sí? Eh, ya sea ingeniería o técnico secundario, que en mi caso en particular, además, de alguna manera es atender a enseñar electrónica como me gustaría eh, que me la enseñaran si vuelvo atrás en el tiempo. ¿sí? A pesar de que estoy mega, mega feliz y agradecido de las personas que me la enseñaron. Sigo en ese camino de buscar recursos pedagógicos para implementarlo. Para implementar esta electrónica no pensada para la productividad. Esto no implica que el conocimiento que volvemos igual sirva para hacer desarrollos po potencialmente comerciables, pero no es mi enfoque. ¿sí? Eso va a depender de cada quien luego cómo lo quiera llevar. Eh, vamos a ver, eh, ahí Chris les pegó la lista de materiales, ¿sí? que... Si bien no es excluyente para participar del taller, yo considero que es, es muy importante contar con los recursos técnicos. Es un taller muy de manos a la obra. Vamos Así como ustedes me vieron trabajando entre dos cámaras, entre, la, entre el mundo físico y el teórico, eh, el táctico y el teórico, lo mismo va a pasar en la cursada. Vamos a estar todo el tiempo ensamblando circuitos y haciéndolos funcionar. Entonces, que me parece que es el momento en que el conocimiento se arraiga. No es un taller exclusivamente teórico, más bien todo lo contrario, es un taller eminentemente práctico con la carga teórica imprescindible para que ese conocimiento sea sólido y permita que ustedes sigan explorando una vez que el taller haya concluido. ¿Sí? Eh, Cris, ahí les recuerdo el tema de la beca también. Eh, después si querés comentás un poco más vos, Chris, Dale. para ese tema. Que hay, hay dos becas de formación y una beca de materiales, ¿cierto? Para, para hablar brevemente. Y va a haber. Chris... Tenemos eh, esto que va a ser dos becas, para aclararlo, dos becas de Plus Code que hacemos junto con Jorge para que dos personas puedan anotarse al curso y tener eh, el acceso al curso, no hacia los materiales. Eh, en los próximos días vamos a tener otra otro más que beca de formulario va a ser un sorteo con lo cual hay mucha menos posibilidad pero va a tenerse incluido en los componentes eso todavía no tenemos el detalle exacto los próximos días vamos a, a comunicarlo lo que hoy sí finaliza medianoche son las dos becas en las que vamos a estar haciendo una con algunas preguntas como indicadores vamos a estar tratando de distribuirla a las personas que tengan tal vez menos acceso a este tipo de formación en sus ciudades y aplica a cualquier ciudad del mundo bien eh, si quieren, por ahí, eh, en todo caso, el temario, eh, en, el temario lo tienen en la entrada de Plus code electrones libres. ¿Este lo pegaste? Sí. Bien. Aquí, si se fijan, tienen el temario. Es un temario aproximado, obviamente. Probablemente los primeros encuentros sean muy estrictos en cuanto al temario. Pueden entrar más o menos contenidos, pero... Luego, hacia el final, hay unas propuestas que pueden tener derivas propias de los intereses de cada quien, pero no es un taller, esto sí me interesa, eh, es un taller bien, bien introductorio en el cual pretendo mostrarles la mayor cantidad de recursos posibles, que les dé un abanico expresivo, ya sea en el mundo de la luz, del movimiento o del sonido, pero no va a haber margen para el desarrollo de eh, desarrollos individuales, ¿sí? Sí, creo que les deja un sustento bien fuerte para que a partir del de él traigan sus desarrollos individuales. Por supuesto, siempre va a haber margen para contestar inquietudes personales. Eso sí, sin duda, no es que nos vamos a atar estrictamente a la currícula, pero sí, en general se suele utilizar el primer, la primera parte del encuentro, los primeros 15 minutos, hasta que se arma el grupo total, para responder inquietudes individuales sobre algunos desarrollos puntuales que ustedes puedan tener. ¿Sí? Lo pueden chequear ahí el temario. De vuelta, fíjense, ingresé desde, eh, desde esta pestaña del link de Plus Code. Ahí tienen el temario. Sí, vean que van a ver que es muy, muy, desde muy inicial. Entonces, no teman si no tienen formación previa. Estamos contemplándolos. Está principalmente dirigido a ustedes. ¿Sí? Quienes ya tengan alguna formación, les puede interesar el el enfoque personal mío a partir de la práctica artística eh, y de, de, del trayecto, eso le va a otorgar, por supuesto, otra cualidad, que no es la de un taller mente técnico. Eh, y una cosa que está buena que sepan es que, dadas las condiciones de virtualidad, eh, el taller está pensado para no tener que soldar. Todo el kit y todo el taller está pensado para que los ensamblajes de circuitos en modo prototipo no requieran soldadura. Vamos a ver en un encuentro, básicamente, cómo se suelda y qué herramientas hacen falta para quien quiera continuar en, esa, en ese segundo abordaje de la electrónica maravilloso, que es el de los circuitos finales y estables. Pero todo el taller está pensado para que ustedes no tengan que adquirir herramientas que tal vez no tengan y puedan trabajar ensamblando de manera sencilla todos los circuitos que se proponen. Ahí veía, eh, Javier habla de la formación académica, muchas gracias Javier. Eh, a veces me pasa que he tenido gente que viene de carreras ingenieriles o de formación técnica a nivel de escuela secundaria, que disfrutan muchísimo el taller porque es un enfoque muy práctico y, y muy lúdico, si me permiten otra palabra, eh, otra isla bastante invadida. Del lenguaje, del lenguaje, la palabra lúdico, pero este enfoque también da otro margen para, para lo que dudamos, los accidentes felices, la posibilidad de que sucedan cosas no contempladas, que es algo que pasa cuando uno se pone a ensamblar y deja de lado el, el teórico o la simulación de circuitos, que es la manera tradicional de aprender electrónica a nivel académico, no ensamblando los circuitos, sino simulándolos en software. Al ensamblarlos en el mundo físico pasan cosas no contempladas, y eso es lo más interesante de todo, sin duda. Eh, Martín dice, hagan uno de mañana, lo podemos contemplar a partir de cómo nos vaya con la convocatoria de este, sin duda, sin duda que podemos eh, verlo para más adelante, no en este semestre, también la pregunta Daniel, de cuándo, con, con qué frecuencia hacen estos talleres, eh, es este va a ser el único taller de electrones libres, el taller de electrones libres que se va a hacer es el único de este semestre a través de la plataforma de Plasco. Si tienen, no sé, me sumo con momento, dos preguntas, la... sí, levanto dos preguntas del chat, una de eh, Juan Camacho que menciona que en el temario se habla de eh, tiras LED en el encuentro 6 y se de motores corriendo eh, corriente con eh, DC y tiras de LED con Arduino eh, pero que no figuran en, en la lista de materiales, las tiras LED. Sí, eso es que algunas cosas se las voy a mostrar, pero eh, me parece que ya es un, es, un, es un interés muy específico la iluminación, el control luménico. Entonces, eh, voy a enseñarlo teóricamente, pero no quería que sea muy onerosa la lista de materiales, o sea, le intentamos reducir, o sea, sacar el mayor jugo posible de la mayor cantidad de hidro posible. Entonces, acercándonos a, esa, a ese encuentro, Juan, quienes tengan interés y la posada de recursos de adquirir su tira LED, lo vamos a implementar. Lo que hay que tener presente además, y por eso también está descartado de la lista de materiales, es que la tira LED necesita soldadura para vincular a la protoboard y por eso también es que eh, no está contemplada para el kit eh, base, pero lo vamos a ver teóricamente, eh, tanto en la práctica como en, en la pizarra de cuáles son los fundamentos teóricos del uso de LEDs, la ley de Ohm imprescindible para implementar LEDs en electrónica. Eh, yo creo que con, con el cuaderno eh, van a poder a futuro implementarlas sin problema y si quieren, por supuesto, adquirirlas y pueden soldar y tal, las implementan en tiempo real durante el taller. Eh, bien, Flavia preguntaba, ¿el costo que figura en la página es el total y se puede financiar? El costo del taller, de la inscripción, figura en la página, 6.400 pesos argentinos. Eso hay distintas formas de pago eh, en Argentina, tenés, con mercado pago puedes hacerlo en cuotas. No asista, la lista de materiales que en el documento que les compartí tiene un costo en, en dólares porque es muy complejo en Argentina poder decir cuánto valen las cosas. Eh, así que hay una estimación. En el caso de que haya dudas sobre los materiales, eh, Plasco puede responder y puede conocer a los proveedores que mencionó Jorge en ese listado, así que podemos ayudar a que no haya errores. Eso, así que quédense tranquilos que eh, eso lo podemos ayudar de acá que inicia el, el, el curso y después en las dos primeras semanas donde también hay un poquito de buffer hasta que ya son totalmente necesarios todos. Así que en eso siéntanse con total eh, tranquilidad. Eh, y, de, bueno, el financiamiento sí te respondí con las cuotas. en Casos particulares, concretos, eh, opción A, hasta hoy a la medianoche aplican a la beca. Opción B, eh, escríbanos por correo y vemos la forma de ayudar a que haya una inscripción con pagos de alguna manera paulatinos. Si lo amerita en alguno de los casos, no podemos ofrecerlo con becas. Para eso están los medios de pago que elegimos, son los más económicos que hemos conseguido para que el curso no tenga además costos extra. Eh, y Juan volvió a preguntar sobre si Jorge tiene si tienen contemplados más cursos de electrónica. En este semestre, Respondele igual que Jorge, nosotros tenemos el festival del 9 al 12 de junio. Bueno, Plasco va a estar organizando este curso que inicia el jueves 1 de abril y otro curso que inicia en los primeros días de mayo que va a ser sobre imágenes técnicas y científicas. Es un curso más bien teórico, así que esas van a ser nuestras dos actividades que estamos... Eh, cuidados en energías para lo que está haciendo el festival de, de junio, no, no, no podemos eh, equivocarnos en, en, en eso. Eh, y como dijo que quiero postular, eh, no sé si está respondido en el enlace que ahora vuelvo a poner. También está en la web de la página del curso. Hay un botón abajo de añadir el carrito que dice solicitar beca y eso te lleva a la beca de eh, este curso. Así que creo que sería la forma más más sencilla. Igualmente vuelvo a poner el enlace. Y creo que con eso estamos, me parece. Si hay alguna otra pregunta o duda, eh, pueden escribirnos en el Instagram de PlusCode. Ahí síganlo a jorge, por supuesto, arroba monstruo todo lo ligado a inscripciones, pagos, materiales. Escríbanos por Instagram a PlusCodeFest. Eh, por si no nos siguen, les dejo el enlace. Eh, nos pueden escribir por ahí, sino también a helloartpluscode.cc. Así nosotros resolvemos toda la parte de las inscripciones y dudas que pueda haber sobre el curso. Y eh, mañana estaremos contactando a los seleccionados para las becas, que recuerdo, estas dos becas no van a tener incluidos los costos de los ingresos. Así que si aplican, consideren eso. Eh, igualmente, como les decía, los vamos a ayudar y vamos a poder decirles dónde pueden llegar a comprar los materiales y estar en Buenos Aires para facilitarlo lo máximo posible. Por mi parte, creo que no es nada, no, no tengo más nada para compartirles. Eh, Jorge, luego decinos y le compartimos nosotros por correos sobre la presentación del viernes que vayas a hacer. Así sumamos público de aquí. Ahí va. Ahí le dejé mi página, eh, un poco más arriba, ahí pueden ver un poco de... Eh, lo que es eh, algunas piezas de arte, la parte más de musical y visual, en vivo, están las redes sociales, las plataformas musicales, eh, y está también el, el repositorio de información técnica de algunos desarrollos, está el, el github, el famoso github, van a encontrar el, el link ahí, para quienes por ahí ya, están, ya vienen con un trayecto más eh, sostenido en la práctica electrónica creativa, en el GitHub pueden encontrar algunas citas documentadas que les pueden ser de provecho. Hay mucho MIDI. Eh, a mí me interesa mucho la implementación de ese protocolo para generar interfaces para la performance musical y visual. Así que quienes les interesa el MIDI van a encontrar bastante información técnica y repositorios ahí para seguir indagando. Muchas gracias, Plasco, Chris, por el espacio y a ustedes por el interés. La verdad que me honra que hayan 35 personas con ganas de escuchar sí. lo que tengo para decir. Así que nada, muy feliz y bueno, ojalá que algunas de ustedes también las pueda encontrar en el taller a partir de la semana que viene. Perfecto, bueno, quedamos atentos a cualquier duda o comunicación que surja en la semana. Gracias a todos y espero que hayan pasado una buena noche junto con, con Jorge. Saludos.